Noticeñales es un noticiero en Colombia para la toma de conciencia frente a los derechos de las personas sordas. El lanzamiento será el próximo jueves 17 de febrero a las 7 de la noche. Abordaremos los temas de educación y accesibilidad. Además, contaremos con invitados Diego López, líder Comunidad Sorda expresidente Sordebuc, Morelca María Giraldo Mambié, alta consejera presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Y abordaremos otros temas más. La transmisión en vivo será por nuestro Facebook y nuestra página web. Podrás conectarte por el Facebook de FENASCOL o por la página web de FENASCOL Digital. Y allí recibir la información recuerda será el próximo jueves 17 de febrero a las 7 de la noche comparte con tus contactos esta información